Hola, mi nombre es Paula Sofía, tengo 18 años, actualmente estoy cursando tercer semestre de psicología, estudié modelaje y voy a estudiar maquillaje artístico. Soy hija de una pareja interracial, mi papá es blanco mestizo y mi mamá es de Tumaco, Nariño.